Thank <sighs> you. ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va? Dímelo, ¿quién se va? ¿El ¿Eh? cómo se llama? ¿Llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se ha ido. Se ha ido. ¿Lo has oído? Se ha ido. Me me hizo? Hizo? ¿Eh? Vale. Volvemos aquí, por favor. Quiero que me digáis qué necesitáis. ¿Eso? ¿Qué necesitáis? ¿Qué necesitáis? ¿Qué necesitáis? ¿Qué necesitáis? ¿Qué necesitáis? ¿no? Sí. una ¿Qué una ¿Qué necesita? ¿Qué copa ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Qué ¿Qué ¿Podéis tocar alguna de las luces verdes, por favor? Una... Acercaros a la barra? Una... Tenéis dos luces verdes y una blanca. ¿Podéis intentar acercaros y tocarlo? Dicen un vaso de agua. ¿El agua la tenemos, el vaso? Sí, tenemos agua. ¿Mucha luz? Mucha luz. Mucha luz. Mira, a ver si se ve. Pongamos por acá. ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Ave María Ave María Con religiosos, ¿no? Que ya estoy cansadito sí. todos los religiosos sí. pues, Que ya mando a Por ahí, por ahí Por ahí, por ahí, por aquí, por ahí, por ahí. Por aquí. Oh. ¿Dónde estáis? Sí. Sí. Sí, bueno. Os podéis asomar por la ventana ¿Qué tengo en la mano? Tengo un detector. Si queréis lo podéis tocar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para dónde? ¿Izquierda o derecha? ¿Izquierda o derecha? Más claro, por favor. ¿Izquierda o derecha? que